Pájara pinta sentadita en el verde sillón con el pico picaba la hoja con el pico picaba la flor Ay ay cuando vendrá el millón estaba la pájara pinta sentadita en el verde sillón con el pico picaba la hoja con el pico picaba la flor Ay ay cuando vendrá el millón la la la la la la la, la, la, la, la, la, Estaba la pájara pinta, sentanita en el verde sillón. Con el verde picaba la hoja, con el verde picaba Ay, ay, cuando entra el millón. Ay, ay, ay, cuando entra el millón. La La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Pues, con mano dura y aleja. con noticias de aquí y allá, maquillas. A mí me va de perlas. La bolsa llena a rebosar. Pues yo tengo un negocio entre las patas que va a dar mucho que hablar. Tu palomita con el pico cerrado, que a veces lo tiene muy largo. Y si dices algo, todo a medias pintas. Anda, anda abre el pico y suelta la novedad. Ya sabes que yo callo o transformo cuando interesa. Si quieres que yo te quiera, has de hacer lo que yo mande, poner mi nombre en el agua y mi apellido en el aire. Pues no cantas tú muy claro esta mañana. Te vas por las ramas, pájara pinta De acertijos vamos. Anda, danos algunas pistas más. A ver, os acabo un poquito. Si quieres que yo te quiera, has de hacer lo que yo mande. Poner mi nombre en el agua y mi apellido en el aire. Y si os digo que esto va de propiedades y de dinerito o dinerazo fácil. Pues, la verdad es que me quedo más o menos como estaba, porque es que eso está a la orden del día. ¿Qué van a tomar ustedes, señora Sabes? Pues yo estoy entre una leche y una anís paloma. Eh, una anís paloma, ¿Usted? ¿Usted? Yo o una sangría. Pues yo no sé si un coñac emperador o un tequilita al cuervo. Mejor un tequilita al cuervo. Ahí, ahí. Pues yo quiero una agüita del carne y una cascaruja para picar todas. Muy bien, enseguida vuelvo. Como os iba diciendo. A ver, os voy a proponer algo. Estamos entre amigas, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí, sí, sí, ¿no? sí, Pues, os voy a decir, queridas compañeras, a quien matricula, Dios le ayuda. Esto es un negocio, un negociazo enorme. Ahora, eso sí, tenemos que colaborar todos. Se trata de. ¿De, de, de, de qué se, se trata? trata de... eh, eh, aquí, señora, ya tengo aquí sus bebidas. Okay. Disculpen, Ay, disculpen, disculpen. Te quita, te tequila, tequila, tequila. Un momentito, que esto es serio, mm, no eh, podemos hablarlo. La cascaruja que me pidieron por aquí. Uh, pues bien. Usted me pidió una no anispaloma. Y usted pidió sangría, ¿no? Te va como anillo al dedo. Usted? Eh, la el, el tequila al cuervo. Ya, que está tardando ya. Y por fin el agua del cambio. Muchísimas gracias. Bueno, chicas, pajaritas, o los buenos negocios. <risa> Volviendo a lo que estábamos, ¿qué te traes entre manos, a ver? Esto se trata de inmatricular, con las inmatriculaciones dando y el beneficio sacando. Madre mía, explícate con más detalle. Pues mira, se trata de inscribir por primera vez un bien en el registro de la propiedad. ¿Cómo lo veis? A ver, es que hay bienes que no están inscritos legalmente. <susurra> Ay, por favor, que parece que lo sabes todo y se te escapan muchas. ¡Claro que sí! ¿Como cuáles? A ver, iglesias, locales adyacentes, catedrales, mezquitas... ¡Escucha! ¿Y a nombre de quién se haría eso? Madre mía, que lo tengo que explicar todo. ¿A nombre de quién va a ser? Al mío, por supuesto, porque ¿a quién? ¿A quién no va a la ¡Una! Matriculación, y además que solamente necesito la firmita del obispo. Por aquello de las iglesias sí, y las catedrales. Cierto, pero no te me olvides de los cementerios. Ah, es muy lista, pajarita. Con las inmatriculaciones dando y el beneficio sacando. A ver, ¿qué ah. beneficio sacamos todas? Sobre todo tú, ¿eh? Bueno, la iglesia es la casa del Señor. Y el Señor es el padre de todos. Así que tu palomita colabora transformando y callando según convenga en este negocio celestial. No lo dudes. Pues nada, muy bien pensado. A partir de ahora, nada de demandas ni de sindicatos. Por supuesto. Y al Cuco le va a encantar. Porque a él también se le van a llenar. ¡Ah! Porque así yo engordo, mi. Por supuestísimo. ¿Y sabes cómo? ¿Cómo? Pues mira. Trabajo a destajo con Ajá. mi beneplacia. Resignación ante la opresión. Haciéndoles aceptar una vida que no es vida. Oye, porque luego les viene la eterna. Oh, entonces esta colaboración va para adelante. Madre mía. Y pues nos brindemos brindemos brindemos por este negocio celestial. Por este negocio redondo. Y es que no se puede matricular a gusto de todos. Y, y es, es que no se puede servir a dos señores. ¡No! ¡Salud, chicas! ¡Salud! Si quieres que yo te quiera, la la la la la la la... No, la la la la la la la la, la, eh, la... Prisa, prisa, prisa? Ver, la iglesia, no, tenemos que ir la no la la la la la la la la la la la la la la la la la pagan ellos. Lo pagan ellos. <st Grass> Muy bien, ¡Queremos más aplausos! ser económico